Yo no era consciente, digamos, como formada en otra tesitura, de la importancia del conocimiento abierto, del software libre, eh, del, del compartir y desarrollar herramientas, digamos... Eh, no solamente con, de manera colaborativa, sino con fines colaborativos. ¿no? Yo creo que esto es un, un salto muy importante en el modo en que entendemos el conocimiento, la circulación del conocimiento y el sentido del conocimiento. me entusiasma profundamente porque estoy convencida de que o nos movemos hacia estas formas de trabajo, de inteligencia colectiva, de trabajo colaborativo o no vamos a avanzar nada. Y me parece en ese sentido que espacios como el Media Lab Prado, que se han convertido ya en un referente, eh, si no me atrevo a decir, universal, por lo menos sí global, eh, para muchas, digamos, este, emprendimientos de innovación democrática, tecnológica, de código abierto. Entonces creo que es, es muy importante porque se conjuntan, digamos, en un espacio como este, activistas, intelectuales, eh, eh, desarrolladores, hackers y esto creo, que es de una profunda eh, riqueza y tiene que terminar por eh, fisurar el piso, digamos, de los gobiernos no abiertos. Viniendo de América Latina y en concreto de México, me parece que es un gran acierto, una gran contribución, porque en buena parte, digamos, del otro lado del Atlántico, el paradigma de la Smart City, sigue, digamos, eh, eh, predominando. Aunque está bastante fisurado, ha sido muy criticado, me parece, digamos, que moverte a un modelo eh, eh, que coloque al centro la relación entre ciudad y democracia es absolutamente eh, novedoso, relevante, importante. Mira, yo creo que, eh, digamos, en la primera parte ¿no? de, de Media Lab hacia allá, lo que hemos podido ver es justamente una metodología y un modo de trabajo que ha sido eh, para, para nosotros sumamente eh, relevante. Al escuchar lo que he estado escuchando estos dos días, me parece, digamos, que la contribución eh, del lado mexicano podría venir en otro tipo de contenidos, ¿no? Es decir, como que la, la angustia que yo experimento eh, es que ustedes tienen, digamos, conquistados varios ayuntamientos. El caso mexicano es diferente y tenemos que remar contracorriente. Entonces, en ese sentido, el, el colocar otros temas, ¿no? Por ejemplo, cómo podemos desarrollar conocimiento, habilidades, código para el problema de los desaparecidos en México, ¿no? eh, para el, el llamado gatillo fácil en Colombia. Entonces, creo que es muy importante que empecemos una colaboración transatlántica para discutir no solamente los cómo y las herramientas, sino los eh, contenidos fundamentales para, para intervenirlos y trabajar.